Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección para el día de hoy es la número 41 Dios va conmigo donde quiera que yo voy Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados la depresión es una consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Los que se consideran separados han inventado muchos remedios para lo que según ellos son los males del mundo. Pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. Los efectos de este, no obstante, no se pueden sanar porque el problema no es real. La idea de hoy tiene todo el poder de acabar con todo este desatino, con toda esta tontería para siempre. Pues eso es lo que es, un desatino, una tontería, por muy serias y trágicas que parezcan ser las manifestaciones del problema. En lo profundo de tu interior yace todo lo que es perfecto, listo a irradiar a través de ti sobre todo el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de pérdida porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. Jamás se te puede privar de tu perfecta santidad porque su fuente va contigo donde quiera que tú vas. Jamás puedes sufrir porque la fuente de Toda dicha va contigo, donde quiera que tú vas. Jamás puedes estar solo, porque la fuente de toda vida va contigo, donde quiera que tú vas. Nada puede destruir tu paz mental, porque Dios va contigo, donde quiera que tú vas. Comprendemos que no creas nada de esto. ¿Cómo ibas a creerlo cuando la verdad se halla oculta en lo profundo de tu interior, bajo una pesada nube de pensamientos dementes, densos y turbios, que representan, no obstante, todo lo que ves? Hoy intentaremos, por primera vez, atravesar esa obscura y pesada nube y llegar a la luz que se encuentra más allá. Hoy tendremos una sola sesión de práctica larga. Por la mañana, a ser posible, tan pronto como te levantes, siéntate en silencio, de 3 a 5 minutos con los ojos cerrados. Al comienzo de la sesión de práctica, repite la idea de hoy muy lentamente. Dios va conmigo, donde quiera yo voy. Dios va conmigo. Donde quiera que yo voy. Dios va conmigo. Donde quiera que, que yo voy. Luego, no trates de pensar en nada en particular. Trata, en cambio, de experimentar la sensación de que estás sumergiéndote en tu interior, más allá de todos los pensamientos vanos del mundo. Trata de llegar hasta lo más profundo de tu mente, manteniéndola despejada de cualquier pensamiento que pudiese distraerte. De vez en cuando, puedes repetir la idea de hoy si observas que eso te ayuda. Pero sobre todo, trata de sumergirte tan profundamente como puedas en tu interior, lejos del mundo y de todos sus pensamientos disparatados. Estás tratando de llegar más allá de todo ello. Estás tratando de dejar atrás las apariencias y de aproximarte a la realidad. Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Podría decirse incluso que es lo único que es natural en el mundo. El camino se abrirá si realmente crees que ello es posible. Este ejercicio puede producir resultados asombrosos. Incluso la primera vez que se intenta, y tarde o temprano, acaba siempre por tener éxito. A medida que avancemos, ofreceremos más detalles acerca de este tipo de práctica. No obstante, nunca fracasa del todo, y es posible tener éxito inmediatamente. Usa la idea frecuentemente a lo largo del día repitiéndola muy despacio, preferiblemente con los ojos cerrados. Piensa en lo que estás diciendo, en el significado de las palabras. Concéntrate en la santidad que esas palabras te atribuyen, en la compañía inquebrantable de la que gozas, en la completa protección que te rodea. Puedes ciertamente permitirte el lujo de reírte, de los pensamientos de miedo, recordando que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Y nos dice David, de manera muy bella se nos presentan las lecciones del Espíritu Santo en el texto. Sus lecciones de perfección, de integridad, de inocencia. Y qué bella manera para proceder a nuestro sumergir profundo hacia adentro hoy, con los ojos cerrados. Realmente nuestra introducción a la meditación profunda, a la oración, sabiendo que Dios quiere extendernos alegría en todo instante y que podemos sumergirnos en nuestra mente por debajo de todos los pensamientos tontos que cruzan nuestra conciencia. Ahora estamos a salvo. Somos guiados. Dios es nuestro compañero eterno. Así que hoy, ahora mismo, intentamos pensar en nada en absoluto y solo nos sumergimos dentro profundamente y empezamos con nuestra lección Dios va conmigo donde quiera que yo voy Dios va conmigo donde quiera que yo voy solo permítete a ti mismo sumergirte Profundamente, más profundo, más profundo, más profundo dentro. Thank you.